Una vez establecidos los resultados de aprendizaje e identificados los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales el siguiente paso en la planeación didáctica es seleccionar las actividades de enseñanza que realizará el profesor y las que llevarán a cabo los estudiantes En esta etapa el estudiante lleva a cabo el conjunto de actividades que le conducirán a la construcción de los resultados esperados de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje pueden ser individuales o grupales y de muy diversos tipos. Entre las que están, lectura de textos, revisión de videos, resolución de problemas, casos y proyectos, mapas conceptuales, uso de simuladores, uso de laboratorios virtuales, uso de objetos de aprendizaje, redacción de ensayos, recursos educativos abiertos, cursos masivos abiertos en línea o MOOCs, como se les conoce, entre otros. Por su parte, es necesario también establecer qué hará el profesor a lo largo de la experiencia educativa, es decir, qué actividades de enseñanza llevará a cabo el profesor para transmitir información y para promover el aprendizaje de los estudiantes. El académico podrá hacer presentaciones, conferencias, demostraciones, dinámicas de grupo, debate, simposio, uso de recursos de enseñanza abiertos, uso de cursos masivos abiertos en línea, entre otros. Por lo tanto, las actividades de aprendizaje como de enseñanza deben distribuirse a lo largo de las sesiones de las que se compone la experiencia educativa. Con el fin de valorar lo aprendido por los estudiantes, es necesario identificar o diseñar criterios de evaluación. La evaluación forma parte intrínseca de la práctica docente, no se concibe un proceso educativo en el que no se realice la valoración del aprendizaje de los estudiantes en contraste con los propósitos establecidos previamente. La evaluación sirve para conocer la medida en que los estudiantes logran los resultados de aprendizaje deseados y con base en esa evidencia el profesor puede diseñar de mejor manera la planeación de su docencia y ofrecerles a los estudiantes una atención más personalizada. Actualmente, la evaluación educativa se considera como una oportunidad adicional para aprender. El estudiante puede, como consecuencia de la evaluación que hace el docente de su desempeño a lo largo de una experiencia educativa, mejorar su rendimiento al comprender las razones por las cuales su aprendizaje no ha sido óptimo. Esta forma de evaluación se conoce como evaluación formativa, ya que su función es precisamente contribuir a la formación del estudiante y no para emitir una calificación. No obstante, puede ser empleada con ese fin al establecer como requisito del curso integrar un portafolio de evidencias del logro de los propósitos particulares de la experiencia educativa. Por otro lado está la evaluación sumativa, que se realiza al final de una experiencia educativa mediante la aplicación de exámenes o mediante la realización de trabajos, la resolución de problemas, casos y proyectos. Como se mencionó antes, cada vez es más usual el empleo de portafolios como evidencia del trabajo realizado por el estudiante, lo que permite disponer del registro del aprendizaje logrado y servir para otorgar la acreditación de la experiencia educativa.